Nos gustaría pensar que usted ha vuelto a Andalucía con ganas renovadas, pero lo cierto es que usted no ha vuelto a Andalucía, a usted la han devuelto a Andalucía.